No, no la afloje, Vos sol, solamente juntás a Salva Ahí está No la afloje a Salva oh, ¡Qué bonito. me su ¡Ah, salva viejo nomás! ¡Vamos Salva! Pelea tranquilo ¡Oh! No ve, salva! Y peleando fuerte esa! ¡Pelea Salva! Ta, ahí ahí empezarás a juntar suave, Baja la caña, Baja la caña, no la afloje, ahí está Tener ahí, no, no junte más, no, Pasate que te por acá. Ahí está. Ahí está, ahí la traes suave, nomás ahora. Cuando te dé para juntar, la ah, juntas. Suavecito nomás. Ahí está, bien, ¿Ah? Ah, ¿no? ahí, ahí, La, ahí. la. la caña levantas, la agarra con las dos manos. ¿no? Ahí, Ay, ahí, no. ahí. Ahí nomás está. Ahí andale juntando suavecito, nomás sí. está. Trae. cansala cansala bien, pues si no la sacamos. Sí. ¿No? ¡Mátala! Ya, a ¡Ojo! ¡Anda para llenar! ¡Que no toque nunca la caña! ¡Viste la caña! ¡Que no toque la lancha! Mite, ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien sal ¡Ahí está! un poquitito ¡Ahí está! ¡Que la caña no toque el bote! pelea ¡Que ya se va a caldar! pelea un poco! Bueno... Vamos a hacer la devolución... ...de la tararira ¡Dale que yo te ayudo! ¡Agachate y yo te aguanto! ¡Agachate! agachate. agachate. Ahí va. ¡Epa, chepa! <risa> <risa> bien, nomás. Muy bien, salva. No soy, soy. Ay, está bueno, vamos a sacar.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 Bueno, vamos a devolver un hermoso ejemplar, con casi 80 centímetros. Ahí se va a cambiar, se sí, fue. Pues. Pescador, <risa> vamos arriba. Calla, pequeño. Que ya se va a calzar. Agarrar el caña con las dos manos. Esala, esala. Estás está con te tranquilo nomás. Sin aflojarle la linda. Ah, qué linda salva. Suave, sabe, tranquilo. Ahí está. Ahí está. No la apure tanto, no la apure tanto. Ahí está. De la caña no toca Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ah, mierda, qué buena salva. Uff. Ahí está. Sacala del motor, sacala del motor. Ahí está. Pasala para ahí. Bien. Yeah. Excelente. Está suave, suavecito, hermano así para arriba no lo hago, vos jun... recogelo más, ma... ahí está que no toque la caña, no haga palanca la caña nada, nada. La... ahí está, aguantala ahí, no te apures que está bien prendida ahí si te da para juntar, juntale un poquito, recoge un poquito tá. cuando echas bloca vos voy a ahí está, Recoge. ahí, ahí levanta, levanta so... ahí va No. ahí está, la suave, suave, suave ¡me va a suave! suave. Oh, suave, suave. Oh, qué, qué, ¡que buf... salva. Salva. Salva. Eh. Qué bueno, te la herida. nunca más vas a sacar una tan buena salva bueno, vamos a devolver un hermoso ejemplar sol, casi 80 centímetros Ahí se va, se fue El Pescador. Vamos arriba